Queremos contarles que Droguerías col Subsidio cuenta con espacios de inclusión que garantizan la accesibilidad a personas con discapacidad auditiva, visual, física, entre otras, ofreciendo servicios de calidad y sostenibilidad. Han implementado ideas innovadoras para ser más inclusivos, realizando ajustes razonables en sus sedes para atender a sus usuarios asegurando su bienestar. Se preguntarán de cuántos puntos de atención estamos hablando. Son 81 sedes incluyentes de droguerías con subsidio en el país, de las cuales 74 puntos cuentan con Servir, el servicio de interpretación virtual, herramienta que facilita la comunicación e interacción de las personas sordas con los empleados de la entidad, permitiendo una mayor orientación. Si quieres saber dónde están ubicadas las sedes de droguerías con subsidio, que disponen la herramienta Servir y sus horarios de atención, visita la página web de Fenascol. A continuación te mostramos cómo. Como pudieron observar, son muchos los puntos de atención donde puedes acercarte. Recuerda, estamos siempre contigo. Y a propósito de esta información, hace poco Droguerías Col Subsidio invitó a dos representantes de Fenascol para participar en diferentes actividades dentro del evento de presentación de su nueva imagen corporativa. ¿Quieres ver un poco más? ¡Vamos con las imágenes!